Gracias a Dios, ya el presidente, incluso en medio de las elecciones, anunció para las 4 de la tarde del día de hoy un consejo de ministro ampliado eh, para tocar el tema de coronavirus. Eh, también Salud Pública, por su lado, no entiendo, de verdad que no entiendo, Salud Pública está llamando ahora mismo a una rueda de prensa, que más adelante vamos a ver si hacemos conexión eh, directa con lo que es esta rueda de prensa, pero no entiendo, porque... Eh, me imagino que hay que esperar. Ahí están las imágenes de lo que será la rueda de prensa. Eso es en vivo ¿eh? desde el Ministerio de Salud Pública en la ciudad capital. Ahora, lo que no entiendo es si Salud Pública va a hablar del coronavirus por un lado y en la, a las 4 de la tarde el presidente tiene una, una reunión de consejo ampliado. O sea, como que eso se viene criticando de que los protocolos se han violado porque cada quien está diciendo las cosas por su lado. Y debe haber una sola voz oficial. Si nos van a poner en cuarentena, amén. Una violación al protocolo, por intereses, si se quiere, turísticos. El tema de los vuelos. Cancelan los vuelos a China. Cancelan los vuelos a Italia, a Europa. Perfecto. Pero a Estados Unidos fue el primer país que debieron de cancelar los vuelos. Tanto de i y de vuelta. O sea, para el que viene y para el que va. Porque Estados Unidos está en el estado de emergencia hay muchos casos de coronavirus. Entonces no entiendo, no entendí por qué hasta la fecha de hoy no se han prohibido los vuelos a Nueva York. Y miren que a mí me afecta eh, directamente. Entonces no entiendo. Supuestamente no están prohibidos los vuelos y aquí llegaron vuelos ayer. Y que a partir de mañana, martes. Pero Haití, Haití ya tiene un protocolo prohibiendo vuelos de hace días. Y no quiero menospreciar a ti. Cada país hace lo que entiende. Otro error del protocolo de salud pública. Ah, que son el mismo presidente de la República, que son casos importados. Ajá, esa es la primera etapa. Con la segunda etapa, con la velocidad que, que, que se contagia el COVID-19, ya tenemos casos aquí de personas aquí que no han salido del país. Entonces... Se, se, se, se le están cayendo los palitos con, con el manejo de, de, de, esta, de esta pandemia. Entonces tenemos que ponernos claros. Eh, miren, cambiando de tema, las elecciones ya pasaron. Gracias a Dios, todo fu, fluyó dentro de los parámetros normales. Eh, los representantes de, internacionales, entre ellos la OEA, eh, dijo que las elecciones fueron... Eh, todo machó eh, con normalidad. Los partidos todos están contentos. Todos. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Quiero felicitar al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y a la mayoría de candidatos que muy responsablemente han dado su radio de prensa, han llamado a los medios para decir, para decir, y reconocer la victoria de sus adversarios. Esto conlleva a la paz, a la tranquilidad. Porque hay gente que todavía están esperando de que la, el boletín final de la Junta. o sea Aquí en San Francisco de Macorís, casi un 60% a un 30 y pico. ¿qué, ¿Qué es lo que hay que esperar? O sea, es lógico. Entonces, eh, quiero felicitar al pueblo dominicano por el civismo. Hubo mucha abstinencia eh, en la votación, ah, pero Realmente ahora que los grupos de protestas, los que tuvieron en la Plaza de la Bandera principalmente el 27 de febrero frente a la Junta Central Electoral, ahora que debe empezar el trabajo, cuando las autoridades municipales y cuando lleguen las presidenciales y congresionales tomen su puesto y darle seguimiento. Ahí es que debe de comenzar el trabajo, ahí. Más adelante vamos a ver si podemos... Contactando con Miledis Núñez, aunque ella llamó esta mañana, eh, le hicieron una entrevista vía telefónica en el programa de mañana eh, y nosotros eh, la pudimos ver y la felicitamos Milady. muy bien por usted. Si puede llamarnos Milady Núñez, sería bueno porque hay gente que ve el programa en la mañana, pero a lo mejor tenemos otro público a esta hora del mediodía. Quiero que me pongan las imágenes, señor director, para finalizar, este bloque de noticias de Luis Abinader, eso fue anoche, donde Luis Abinader no me gustó el tono, no me gustó la forma. A diferencia, por ejemplo, de Siquio NG de la Rosa, quiero felicitar a Siquio, Siquio un político de pie a cabeza. Fue ecuánime, dijo voy a esperar hasta el boletín final, aunque el, el porcentaje de nosotros está por encima. O sea, algo lógico, no se le vio ese triunfalismo a Siquio normal, eh, ganamos, bien ese es el trabajo. Pero lo de Luis Abinader no me gustó. Vamos a escuchar, señor director. Ganado, por lo menos el 70% de... la principal fuerza política del país y con nuestro bloque de aliados, representamos a la gran mayoría de la nación dominicana. Si las elecciones presidenciales hubiesen sido hoy, habríamos ganado cómodamente primera vuelta. Escuchamos, eso fue anoche el presidente el eh, candidato presidencial eh, Luis Abinader por el PRM, Partido Revolucionario Moderno, dio estas declaraciones a las cuales nosotros, ¿verdad? Como que entendemos que él debió por lo menos esperar el día de hoy, eh, no debió de ser así, o sea, ganamos, ¡eh! ¡guay! Si las elecciones fueran hoy, no, así no, no es el manejo que debió de dar, de corazón. Más me gustó el manejo que hizo... Cinco NG de la Rosa. Cuando fueron lo los que estuvimos eh, cubriendo eh, esos momentos. O sea, con altura. O sea, señores, tuvimos un éxito, esto, esto. Ahora vamos a fajarnos para las elecciones presidenciales. Pero ese ego no, no, no, no, no es bueno. No es bueno. Porque recuerden que el PLD, como todos sabemos, todavía es gobierno. Todavía es gobierno. El PLD es un partido grande. Luis Abinader tiene que reconocer, como la mayoría de candidatos han reconocido, que hubo un voto de castigo, un porcentaje de voto de castigo. Todos esos votos no son del PRM. Hay votos que son de gente que dijo, esta gente hay que sacarla, esta gente va a votar en contra. Pero no porque necesariamente simpatice por el PRM o por Luis Abinader o por los candidatos Luis Abinader. O sea, tienen que Siempre, yo le estoy diciendo, mandándole el mensaje a Luis Abinader, desde, desde la convención interna, desde octubre del año pasado, que tiene que saberse manejar independientemente que él gane, que él gane y sea presidente de la República, él tiene cuatro años para demostrar todo lo que está prometiendo. Entonces ahí es que se va a evaluar. O sea, tú no puedes adelantarte. Nosotros tenemos que ganamos, que esto, que vamos a resolver. No, es al final, porque ya República Dominicana despertó. Ya ese relajito que los gobiernos eh, hacían y deshacían y nada na, terminó. Que yo espero que haya terminado y que los políticos hayan entendido el mensaje de que ya no será simplemente. Ah, no que Fulano se buscó eh, mil millones, y se fue para su casa tranquilo. Entonces, Luis Abinader, tranquilo, ecuánime, o sea, con menos arrogancia, menos ego, humildad. Humildad es lo que deben de inyectarle ahora mismo a Luis Abinader. Humildad. Porque usted es un posible presidente. Entonces, tú no puedes mandar ese mensaje. Es lo que yo entiendo, ¿eh? hay que reconocer de que el PLD es un gobierno de 20 años, desgastado, eh, una situación eh, que empaña eh, lo bueno que ha hecho el presidente Danilo Medina con muchos casos de corrupción que todavía no se han destapado, con unas elecciones que hay que esperar los resultados. Yo espero que la OEA, que está a cargo de esa investigación, de esos resultados antes del 17, de, del 17 de mayo de las elecciones presidenciales y congresionales. Así que eh, el panorama político, la democracia vuelve a respirar. Siempre dije que la democracia se mantendría. Eso es parte de la democracia cuando hay, hay cosas que arreglar porque siempre hay diferencias. Siempre hay diferencia en una democracia y por eso es democracia. Y, y, y gracias a Dios República Dominicana en ese aspecto estamos tranquilos con unas elecciones venideras que creo que se ha ganado la confianza de los dominicanos y las dominicanas, de los políticos y de los partidos políticos para que esas elecciones del 17 de mayo todos nos aboquemos a votar con la confianza de que nuestro voto va a ser válido, que nuestro voto va a ser sentido, como se sintieron ahora en estas elecciones vamos a la pausa, luego la pausa está con nosotros Julio Lizardo, eh, quien es miembro del PRM eh, estuvo muy de lleno en la campaña de 5 de La Rosa y vamos a conversar con él, ya en esta segunda hora luego de esta pausa